Bueno, pues ya estamos en vivo una vez más y somos sus amigos. Tus amigos de siempre, Herida Madrigal y Rafael Cavazos. Así es, Dios les bendiga. Estamos contentos ahí. de estar nuevamente aquí con ustedes en este momento. Así eh, es. Y bueno, pues uh, vamos a continuar con el tema de hoy, que es la fe en acción, pero ahora es la parte 4 la fe en acción. La fe en acción. En y ya llevamos tres días anteriores, más este, ya es el cuarto. Y siempre esperando en el Señor que podamos ser de ayuda y que podamos ser de bendición. Sí, amén, así es. Este es el, el propósito por el cual estamos así. Porque aquí, porque yo creo que si el Señor nos da la vida y la salud, y nos da lo que necesitamos, yo creo que es con un propósito. Así y, es. De sí. Llevar su, su mensaje, <coughs> su palabra, y que mucha gente venga al, al, al conocimiento de la palabra del Señor y vengan a, a sus pies. Así es. Eh, ¿Hasta dónde vamos a llegar con esta serie? Pues no sé. Eh, pueden ser uno o dos más, o pueden ser 100, no, no sé cuántos. Eh, no, no se mortifiquen por eso. Pero poco así a poco es. vamos a ir eh, viendo un poco más y un poquito más y un poquito más con respecto a la fe. porque la fe en así acción? Es. Porque es lo que nos mueve, es, es sí. lo que nos hace accionar. Amén, amén, amén. Eh, es. que, que necesitamos. Para tener vida tenemos que, que, que, que, que, que estar en acción Claro, claro que sí, tenemos que estar en acción Y, y la iglesia del es que... día de hoy tiene que estar en acción Y las acción. personas tenemos que estar en acción Amén, amén, así es Pero Eso es de, de, de lo del encierro que hemos tenido en estos últimos en años este, en, ese ya, tiempo, en, que, en este últimos pues, años eh, que, que ha pasado Un año Este eh, sí. ha, ha sido tremendo y, y estaba viendo unos programas ahí, de por allá de, de, de China. ¿Cuánta gente se está quitando la vida? Sí. Porque ya no soportan. Los tienen encerrados, están eh, que no pueden ni salir, ni siquiera ir a tomar, eh, no a tomar comida. A, a traer despensa, nada. Nada. Y eh, se están muriendo de hambre, en, en cierta forma. Así es. Y ya los que ya no soportan más De los grandes edificios que ellos miden por se, allá, se dejan caer este, Y pues Al suelo eh, Tremendo, tremendo, tremendo, tremendo. Muy, tremendo muy tremendo Ahora, ¿qué pasa Cuando hay ese tipo de situación? Sí Miren hasta los matrimonios mismos ¿Cuántos Ya no se soportan Ya el uno al otro? con, con así tanto es. encierro, así es, no no o sea ha habido mucho problema este en, en muchos matrimonios porque pues no, no estaban acostumbrados a, a, a estar juntos tanto tiempo cada <risa> quien en su trabajo y, y se veían un ratito y bueno ahí ahí como quieran la iban haciendo pero <risa> ya de de tanto tiempo de encierro pues como que sí, no esto me hace recordar este Aquel día que estábamos ahí con Erendida en su casa, cuando vivía aquí en el área, ¿no? o cerca de Chicago, sí. o sea, allá están pastoreando, este, eh, que fuimos ahí con su vecina sí. eh, y estábamos hablando sobre algo en lo que se incluyó el estar como matrimonio juntos. Sí. Y dijo, ay, no, yo no puedo andar con mi marido todo el día porque... <ríe> qué, qué, qué, qué aburrido. Muy aburrido. <ríe> ay, caray. Eh, para mí es una pasión poder de ser con esa bella mujer sí, aquí a mi lado. Es una bendición. Eh, <ríe> Igual. Pues uh, yo no me canso de verte. Pues yo tampoco. Ay, tampoco. Y, y vamos que pues, ya han transcurrido una buena cantidad de años, pero mi amor ha crecido más. Pues sí. El lugar bueno es disminuir, al contrario, tiene claro, que quiero más, ¿no? Claro, así es. Entonces, pero es, es que hemos sabido convivir Amén. en las buenas y en, en malas, las malas, en las peores en, y en las mejores. En todos los momentos de la vida, así es. Entonces, cuando podemos caminar juntos. <coughs> así es. Esto cambia total y radicalmente la vida del, del ser sí, humano Sí, cómo no, cómo no Entonces, pero vamos al punto de, de la fe en acción Así es Y vamos a estar viendo ahí como, como un principio eh, En Hebreos capítulo 11, versos 6 y sí. 7 Y me dice 6 Bien eh, nos dice de esta manera dice por la fe en lo... no no no el verso sí perdón pero sin fe es imposible agradar a dios porque es necesario que el que se acerca a dios crea que le hay ok Fíjense bien por, por favor a, anótenlo si quieren o, o sus en sus libros si es que tienen dice pero sin fe sin fe, sin fe. es imposible agradar, agradar a dios, a dios. Así es. Sin fe. ¿Qué necesitamos? Fe. Necesitamos y una fe, fe en la acción. Una fe en la acción, amén, en movimiento. Para poder agradar a uh -huh. Dios. <coughs> sí. Y cuando se tiene la confianza en el compañero o en la compañera, prácticamente es lo mismo. Sí, amén. Se puede vivir toda la vida y más allá. Sí, sí. De esta vida. Así okay. es. Eh, dice... Eh, ahí continuando si sí, el que se acerca a dios o sea porque es necesario que el que se acerca a dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan o sea los que tienen esa fe entonces creen que, que dios existe sí, obviamente, porque hay obviamente. gente que dice que no, no, no cree en dios Sí, sí, hay mucha gente que dice no, pues, ah, pues, qué bueno, eh, eh, que bueno que puede alguien creer pero pues pueden mandarme todas las bendiciones que quieran pero yo, yo no creo en Dios wow eh, eh, eh, qué sí, el... tremendo cuando tomamos esa actitud que no podemos creer en un Dios grande, fuerte y todopoderoso si no vemos más resultados uh -huh. no es porque Dios no exista claro no, pues sí. es porque el ser humano está lleno de, de problemas Está lleno de problemas. Sí. Está lleno de problemas y sus mismos problemas no, lo hace, no hacen ver al Dios verdadero. Amén, así es. Así y es. no pueden creer en, en Él por esa razón. Ok, entonces. Bien, entonces, el 7 dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Exacto. Fíjense, escuche muy bien. Así es. Dice, por la fe, Noé, eh, cuando fue advertido por Dios. por Dios, acerca de qué, de cosas que aún no se veían. Y no se veían. Y ahora le estamos diciendo, hay que estar listos y preparados. Porque el Señor va a venir por su iglesia. El Señor viene. ¿Quién es la iglesia? ¿O ¿Cuál es la iglesia? Nosotros, bueno, nosotros, las personas, somos la iglesia. Los que hemos creído. Los edificios son templos. Así es. Los edificios son los templos. Pero Así la iglesia es. eres tú y somos nosotros. La iglesia es la gente. ¿okay? Tú y nosotros. Tú y nosotros. Entonces, si tú ya le recibiste ya lo aceptases tú ya empiezas a pasar a ser de la familia de Dios sí, tú ya eres de la Iglesia del Señor amén, o la que sí, él quiere venir amén amén él va a venir e -e ese es nuestro punto él viene él viene y a veces no nos damos cuenta de que el Señor viene sí sí realmente que pues ahorita todo lo que estamos viviendo o sea, son son son señales de que él viene pronto e -e exacto entonces dice, cuando no fue advertido, por Dios, de las cosas que aún no se veían, uh -huh. con temor. Con temor, ¿qué hizo? Preparó el Preparó arca. Preparó el arca. Así es, en que su casa, en que su casa, se, casa, se, se, casa se salvase. Uh -huh. Entonces, fíjese cómo nosotros tenemos que preparar nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias. Con, con ese tipo de temor, con temor de, no de miedo, no de pavor, uh -huh. no, no, no, no, no. De Reverente, y de veneración a nuestro Dios. Sí, así es. Sí. Y dicen, para que, para su, que casa su casa se salvasen. Salvase. ¿Cómo queremos nosotros que un día, Señor, nos tenga inscritos en el libro mm. de la vida a nosotros y a nuestra familia? Ajá. Es allí donde nosotros tenemos que creer en el Dios vivo, en el Dios de todo poder, en el Dios de toda veración para poder hacer lo que sí tenemos que hacer en, en esta vida. Así es, eso es, es en lo que tenemos que, que trabajar, no quitar el dedo del renglón, porque son, son promesas fieles y verdaderas de que él viene. Amén. Así como este fue un día. Uh -huh. Así va, va, a va, a regresar. Va, va a regresar. Y dice aquí, <coughs> y fue yo heredero de la, de la justicia que viene por la fe. La justicia, la justicia que viene por justicia la fe. Que viene por la fe, ¿Eh? así es. También. Entonces, y, y vamos a ver ahí en Génesis, en el capítulo 6, del 1 al 8. Esto lo vamos a leer un poquito sí. rápido. Este, para ver de dónde sale Noé. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Entonces, vamos a leerlo. Vamos a ver. Va, vamos a ver un poquito de Noé aquí. Dice bien, dice: Aconteció cuando. Comenzaron los hombres a multiplicarse Sobre la faz de la tierra Y le nacieron hijas Dice que viendo los hijos de Dios Que las hijas de los hombres Eran hermosas Tomaron para sí mujeres Escogiendo entre todas Y miren y vaya que ya ha la multiplicación De la gente ¿eh? Ya sí. ahorita en el mundo somos Más de siete Millones mil Millones de habitantes mil millones, eh, eh, solamente China tiene millones, 1.400 ¿sí? millones de, de, de habitantes yo creo que ya casi los 9000 millones Dios. entonces imagínase eh, por eso podemos ver a veces eh, chinitas eh, casadas con, con americanos o con hispanos eh, podemos ver japonesitas eh, sí, porque ya se, se mezclaron las razas ¿sí? unas y otras y, y a, a... Pues sí, así está. Y, y claro. esto continúa, ¿eh? Sí. Eh, eh, norteamericanos con, con, con mexicanas, mexicanas o mexicanos con americanas eh, o norteamericanas y así colombianos está con, muy, con muy venezolanos. Mez, muy mezclado ahí. todo. Sí. Muy, muy mezclado. Eh, entonces, pero sigue diciendo ahí en el verso y, 3. Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Porque ciertamente él es carne, más serán sus días, perdón. ¿Sí? Sí. Más sus días se, serán 120 años. Sí, serán 120 años. Fíjese, sí, sí, en el plan de Dios era para que viviéramos bastante. Sí. Ahorita, solamente algunos japonesitos algunos no, chinitos uno que otro están... y uno que otro eh, pintito por ahí sí, <ríe> sí, que, sí. que puede vivir esos años entonces así es. nosotros estamos lejos porque apenas tengo 80 sí. así que para llegar a 120 me falta la mitad de lo que ya viví sí sí exacto y vivir otros 40 años más pues, bueno, <ríe> Va a depender del de, de, de, Señor. Dice dice la palabra que, que este a los 70 o 80 si es molestia, es molestia el trabajo, pues lo demás. ¿tú? No, pues, entonces imagínese, entonces, pero qué padre, ¿no? Poder llegar también a los 80. Yo espero que tú te los vivas. Sí. Y si ya lo estás viviendo, hoy oh, ya tienes más. Oh, magnífico. Sí. Mándame decir cuántos llevas ya de, de, de, de, de, de encima de ti. Yo apenas acabo de pasar los ochenta Muy bien, bien. Y, y, gracias a Dios Bendito sea el Señor Y ya vamos caminando para el ochenta y uno Así que Así es, bien, eh. en, en, Entonces nos sigue diciendo ahí en el cuatro Había gigantes en la tierra En aquellos días Y también después que este, Llegaron los hijos de Dios A las hijas de, de los hombres Y les engendraron Hijos Estos fueron los valientes Que desde la antigüedad fueron varones de renombre uh -huh. y vio Jehová aquí podemos ver uh, una sí, vez más sí. la, uh, la revoltura sí como sí. ahorita que está todo tan revuelto está muy mezclado ¿verdad? todo sí. uh -huh. y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal ¿Y, ¿Y a poco no estamos viviendo una época ahorita idéntica? Sí, o a peor. ¿O peor? Sí. O, ahorita ya no sabemos sí. a, ni en quién creer, y me estoy refiriendo al ser humano. No, sí. sí, tenemos que saber que, que, sí, que no, tenemos nada. que creer en Dios. Pero eh, de, de, al ser humano, ahorita ya no creemos ni, ni en los políticos, y ya no creemos en, en, no hay... en, en, en mucha gente. Ya no hay valores de, de ninguno. No, se porque perdido. los valores han ido perdiendo constantemente. En, en esa revoltura uh -huh. es, es tremendo, tremendo lo que está aconteciendo en nuestros días y son días, pero así fatales. Sí, sí, sí. Y sí vamos sí, a continuar es. para poder terminar eso. Bien. El seis. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Y le dolió en su corazón. Dice, qué tremendo. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre. Y se arrepintió. Jehová imagínate tú, mi amada, imagínate tú, mi amado, que Dios se arrepienta de que tú y yo podamos vivir sobre esta sobre esa tierra. Sí, no. Es que Nada tremendo, más por tremendo. la forma de cómo estamos viviendo tú. Y yo. Sí. Que es tremendo que Dios se arrepienta. Que diga, ay, me arrepiento de cómo vive Rafael. Oh, me arrepiento de cómo está viviendo María, de cómo está viviendo Juanita, de cómo está viviendo Lupita, de cómo está viviendo X y Z. Viviendo todos? Uh -huh. ay, tremendo. es Tremendo, y horrenda cosa es que Dios se arrepienta. De haber hecho, a, de haber a, hecho al hombre a hombres tan guapos como yo Sí, no, que va O mujeres se hermosas respete. como tú Y que se, que se arrepientan Nomás por la forma y el estilo de vida sí. Que estamos te, te teniendo Exacto, así es Wow, entonces nomás Imagínese usted mi amada Imagínese no, tú, es... mi amado De que Dios <coughs> así es. Se arrepienta de que seamos creación de él. Sí. Horrenda cosa es caer, dice, en manos del Dios vivo. Así es. Y, ¿Y, sí? y, y termina ahí ese el verso 5. Sí. Ese sí, Y bien. que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Uh -huh. Y se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Uh -huh. Le dolió, qué, qué, qué, qué, le, se... dolió, le dolió en su corazón. Tengamos cuidado de cómo estamos viviendo la vida, mis amados. Tengamos cuidado, por favor. Así es, así es. Y eh, dice el 7: Y dijo Jehová: Raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, Ay. y hasta el de y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Dice nada Nuestras actitudes, ¿hasta dónde pueden llegar? Como en aquel entonces, sí, el, día de hoy. el día de hoy. ¿Cuánta maldad existe en el día de hoy? Sí, ¿Cuánta maldad? Estamos peor que Sodoma y Gomorra. Entonces, imagínate, mi amado, mi amada. Tremendo. Si no cuidamos, si no cuidamos el cómo estamos viviendo. Tú y yo. Así es. O sea, cada quien en su lugar, Ajá. obviamente. Porque tú puedes estar ahorita en Colombia, puedes estar en Venezuela, donde puedes estar allá en Chile, puedes estar en Perú, puedes estar en España, puedes estar. No no sé dónde estás, pero no, por ahí estás. No donde te encuentres. Que Así. Dios se arrepiente de que tú y yo ya no estemos aquí. O, o que estemos aquí. Que se, sí, que se arrepienta. que se arrepienta. Entonces qué, qué, qué tremendo. Pero me gusta lo que dice el verso 8 y anótalo y subrayalo ahí en tu mente, y en tu corazón y en tu vidrio. Dice: Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Qué hermoso, Jehová. qué hermoso. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, ante los ojos de nuestro Dios. Así es. Imagínese que Dios vea en ti y que tú le seas agradable a Dios. Porque no estás haciendo lo que los demás están haciendo. Exacto. Porque estás viviendo la vida recta, no estás viviendo la, la vida que a Dios le agrada. A Dios le agrada, sí. Que Él se pueda sentir también orgulloso de que tú eres creación de Él. Y que eh, tú estás viviendo la vida como Él así la diseñó. Así es. No como el hombre la ha querido voltear o hacer. Correcto, así es. ¿Qué, qué importante es eso, mi amada, qué importante es eso, mi amado, que podamos ser llenos de bendición de parte del Altísimo, nada más porque estamos viviendo como Él quiere. Amén. Como Él lo diseñó desde un principio, y nos Así vamos ir a ir ahora. Ahí a, a, nada más el 9 el, el dice, y estas son las generaciones. Eh, eh, per, perdón, es el 8. Nada más, perdón. okay no, no, nada más. más. O, okay. Sí, okay. Porque nos vamos a pasar ahora a Mateo. Ah, sí, sí, sí. A Mateo 24:37. Así es. Quizás estamos dándole mucha palabra, pero pues es palabra de Dios. Ahora vamos a orar, no, no se mortifique, eh, porque estamos hablando de la fe en acción. ¿Qué es la fe en acción? La que podemos establecer en nuestras vidas por escuchar la palabra de Dios. Sí, amén. Porque la fe viene por oír y por oír de la palabra de Dios. De la palabra del Señor. Sí. ¿Cómo se tiene fe? Por oír de la palabra de Dios. Entonces tenemos que darle palabra de Dios para que nuestra fe pueda crecer, sino cómo va a crecer nuestra fe. Exacto, así es. Okay. ¿Cómo va a crecer? Entonces Mateo 24 37. 24 37, 37. Más como en los días de Noé. Así es. Fíjese bien, así como en los días de Más Noel, Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Estamos hablando de que Jesús va a por su iglesia. La iglesia la cual la conformamos tú y yo si estamos en Cristo Jesús. Así es. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Los es. templos son edificios solamente que se van a quedar. Esos Exacto. no se van a ir. Así es. Los que tenemos que irnos son tú y yo como iglesia. Pero para podernos ir con el Señor, tenemos que estar en el Señor viviendo la vida que a, a Dios sí que le agrada, agrada amén la que sí le agrada, así es, el, el de ahí la importancia, muy importante, miren, les voy a decir esto, pocos son, muy pocos son los que se mantienen escuchando ese tipo de mensajes, pocos, ¿por qué son pocos?, bueno, quizás porque no tengan tiempo para estar escuchando más de la palabra de Dios, o porque no los encuentran entretenido, divertido, chistoso o curioso, o que quisieran estar escuchando otra cosa. Sí. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta, porque aquí me marca en, en, en mi pantalla, de, que están entrando y salen, entran y salen, entran y salen. ¿Por qué entran y salen? ¿Tal claro, vez están muy ocupados o no les llama la atención lo que les estamos hablando? Es probable, entonces, pero lo que estamos hablando es palabra de Dios Es palabra de Dios Y el Señor dice, ¿verdad? Que son muchos los llamados Más Poco los escogidos, poco los escogidos. Tú, sé de los escogidos Tú, mi amado, sí, sí, sé de los escogidos Tú, mi amado, sé de los escogidos ¿Por qué? Amén, sí. Porque no podemos basarnos en los que no son de los escogidos Porque esos no van a estar allá con el Señor no, O no, no. no van a venir por ellos Así es. que seamos de los que vamos a estar inscritos en el, en el libro de la, la vida. el libro de la vida, amén, amén. Porque ahí en el Apocalipsis nos enseña esto. Sí. Que el que no fue hallado en, inscrito, hallado en el libro de la vida de fue lanzado al lago de fuego. Entonces, imagínate. No, es no En pasará. los tiempos de Noé fue Tremida. agua, después de fuego. Fuego. Tremendo. tremendo? Entonces. Tremendo. No sé. El 38. Dice, porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose. Y dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca. ¿Cómo estamos ahorita? Sí, pues. ¿Cómo estamos ahorita? A pesar de, de, de la situación de, de lo del COVID y, y cualquier otro problema más que haya de salud. sí. Los que ya estaban enamoraditos y, y ya listos para casarse, pues ya, ya no quieren estar solos, que ya quieren juntarse. Sí. ¿Y, y, y ¿qué, qué está diciendo aquí la escritura? Uh -huh. pero como los días antes de, del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose. Y dándose casamiento. Ahora estamos igual. Sí, sí, sí, viviendo la, la, la vida muy muy desprevenidos. sí. No todos, gracias a Dios. Sí, no, no todos. Pero, pero la muchos, mayoría. muchos con una vida bien, bien, bien, bien tremenda. Ok. Mm -hmm. Y sigue siendo ella el 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. <risa> Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y me no entendieron. No. ¿Verdad que no? No. Bueno, cuando yo veo que entran y salen, entran pues que no están entendiendo, no, no, no, no están entendiendo, a lo mejor estaban muy ocupados y por eso no pudieron continuar, dicen acá que va a quedar grabado y yo después luego lo veo y hasta es más y hasta lo voy a compartir, qué bueno, uh -huh. qué bueno que quede grabado para que lo puedas ver cuando sí tengas tiempo pero lo, lo lo interesante es esto, cuál es tu condición, cuál es mi condición, cuáles son las condiciones del ser humano para estar en la Palabra del Señor. Exacto. Cuando nosotros no podemos escuchar 30, 40, 50 minutos de predica de, de alguien, uh -huh. no tiene que ser de nosotros, obviamente, de cualquier persona sí, que sí. está predicando la Palabra del Señor, Así es. y no podemos ni aguantar, ¿cómo queremos estar viviendo una vida de fe? Agradable. Si, si no podemos ni siquiera escuchar 30, 40, 50 minutos una, o un poco más de la palabra de Dios. Sí, pues no. Por eso tenemos que, que hacer este video así, o estos videos así, que ya estamos en el cuarto. Y si los juntamos todos, no pudiera ser más de dos horas. Pero ¿qué tal si es este, una novela o un fútbol ah, no, o un... No sé, el tiempo de... <ríe> sí, no, no, no. Eh, entonces... 40. El 39 Y no entendieron Hasta que vino el diluvio Y se lo llevó a todos Así será también la venida del Hijo del Hombre Ojo A ese va a ser similar El Señor va a venir por su iglesia Y el que sí estaba bien ¡bum! Sí, Se va con sí, el Señor también. Y si no Se va a quedar Pero como en aquel entonces fue un diluvio <coughs> Sí ahora va a ser lo que continúa, uh -huh. lo que dice ahí en, eh, en Apocalipsis. Horrenda cosa. Así es. 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y acá, aquí pone un ejemplo. Dos van a poder estar en el campo, pero cuando venga el Señor, uno podrá ser dejado, pero el otro se va con el Señor. Sí. Se va a desaparecer. Oye, don Zapancho, Pacho, ¿qué te hiciste? ¿Dónde está? No, ya, Pancho. Vinieron ya los ovnis y se lo <risa> El poder de Dios viene y lo levanta. Así es. Así que entonces, imagínate, dice, dos mujeres. Dos mujeres se estarán moliendo en un molino y la una será tomada y la otra será dejada. Imagínate. Sí. Es. Que él le diga, María, ¿d -d -d -d ¿qué te hiciste, María? ¿Cuándo te fuiste, María? No, se desapareció. Como en ¡Oh! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Ok. Entonces, eh, ¡Velad, pues! ¡Velad, pues! Ah, ah, ahí está, y aquí empieza el, el punto, el punto bien interesante. ¡Velad, pues! Uh -huh. Porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Qué significa ¿Qué aquí velad? ¿Velad? ¿Velad, pues? Porque no sabéis no sabemos a qué, y a qué día y a qué hora ha de venir el Señor. Por si sí, que, que, que vuestro vuestro entendimiento esté despierto, vuestro corazón, que Después. estemos despiertos, bien despiertos, porque no sabemos el día ni la hora. Que estemos velando por, por nuestras vidas, que estemos bien delante del Señor. ¿Por porque, porque tenemos que estar preparados, porque dice la palabra que, que este, sin, sin mancha nadie verá al Señor así o sea, es. que, que los que estén este ah, pues que no se hayan arrepentido, verdad, entonces pues no, no se van a ir con él tiene que haber un arrepentimiento porque genuino y sincero, y sincero delante de él así es y más vale que le podemos tener un poquito para que no se les haga muy pesado todo eso así es eh, entonces dicen 43 pero saben eso que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir velaría y no dejaría minar su casa así es o sea y por aquí el ejemplo de, de, de aquella persona que aquel padre de familia sí. dice que si supiese a qué hora va a llegar el ladrón Vos vas a ir con un garrote en la mano, no, para, para que no lo roben, ¿verdad? Así es. Pero nosotros tenemos que estar siempre velando espiritualmente, para cuando venga el Señor, estemos bien preparados. Que estemos conscientes, conscientes, sí. Así es. Por tanto, también vosotros estás preparados, vos, o sea, nosotros. Y tú, yo y nosotros. Nosotros, es, es que estemos preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y pues ese vos... es el punto, Sí, sí, de, sí, por, por, por eso es precisamente. Entonces los que dicen que no creen en Dios, los que no creen en la Biblia, que no creen en, en, sí. en, en que se hable de, de esas cosas, pues nunca van a estar preparados. Entonces, ¿qué va a suceder? Como cuando no es. ¿eh? Sí. Se van a ahogar y llegar, pues se van a chicharrar. Porque nunca, nunca dieron su tiempo este, a estar con el Señor, a arrepentirse, a, a vivir la vida que que a Dios le agrada. Entonces tenemos que cuidar mucho qué pensamos, qué creemos, cómo vivimos. Así es. Verso 45. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su, uh, su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Uh -huh. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. Así. Y es ahí digamos, miren, pero yo quiero volver al 44. Por tanto, sí. también vosotros Están preparados, porque el hijo del hombre vendrá a la hora que no penséis. En, en el momento que no menos que... Entonces tenemos que estar listos, uh -huh. tenemos que uh -huh. estar preparados. Y la mejor forma de estar preparados es aceptando al Señor Jesús y vivir la vida que Dios nos demanda. Así es. ¿Ya le recibiste tú, mi amada? ¿Ya le recibiste tú, mi amado, en tu corazón al Señor? Por ahí empieza la vida espiritual. Por ahí. Por ahí, por ahí empieza cuando la recibimos yo me recuerdo cuando yo no conocía del Señor por muchos años yo traje un, una cadeneta con un crucifijo era de oro ¿eh? Eh, era muy buena de oro hasta se me desgastó de tanto usar pero eso no era el Jesús que yo necesitaba No. yo, yo no necesitaba traerlo colgado Tenía que no, tenerlo en mi corazón. En tu corazón. Así es. ¿Qué, ¿Qué se bien hizo bien esa, esa, esa prenda? creer en él. Ni se... Se me perdió. No, no, sé qué, qué, no, no sé qué pasó con eso. Pero eso no era lo que yo necesitaba. No. Yo necesitaba a Jesús en, no, en Jesús. mi vida. Cristo Jesús. Cristo Jesús en tu vida. Creer en él. Era lo que yo necesitaba. Y es lo que necesita todo ser humano Es lo Bien, que necesitamos es, Mi amada Es lo que necesitamos <coughs> mi amada Y cuando nosotros no entendemos esto ¿A qué difícil se nos hace Vivir la vida espiritual? Yo no me arrepiento Así es No me arrepiento De haber conocido al Señor Como lo conocemos ahora Aleluya Por el contrario Y vamos que cuando vivía yo en Monterrey Que estaban mis hijos pequeños y ya nos habíamos casado Esta mujer Si sí escudimos algún tiempo por allá En Monterrey Pero no, no, no No no, no, no, mire, no Lo que tenía que haber sido ¿Qué pasó? No lo sé No lo sé Ahí. Es de, en aquellos años dejamos muy buenos amigos, pero... Eh, no, sé. no, no, no, no, no era, era el tiempo. No era mi tiempo, no tiempo de yo entender. Es, o sea, es, sí, estábamos siendo pues eh, llamados, pero bueno, así, así, así son las cosas. Sabes que no es, no es el tiempo, pero hay, hay un tiempo cuando ya el, el Señor... Es, Dispone todo para que, pues, tú vengas a él, le conozcas. Entonces, pero hubo un día, hubo un día, que saliendo yo de la oficina de un arquitecto, porque yo le hacía unos trabajos de ferrería a, a ese arquitecto, me encontré ahí al hermano Pedro Javier, que hace poquito acaba de fallecer. Se nos fue ya el hermano Pedro. Y le preguntó, ¿qué estás haciendo aquí, pero dice estoy estudiando a, a mi esposa. Estaba en una reunión de mujeres. Oh. Y dije, fíjate que ya había visto aquí este, este lugar, pero... Estuve a punto de entrar, pero... Pues no, dije, no si que están aquí. No, no sabía. Uh -huh. Y ya había entrado yo en Monterrey, en, en, entre, a, a ese templo, que pues, estaba muy bonito y... y Tenía una alabanza preciosa también y todo eso. Y esto me recuerdo. Sí. El nombre del, del templo allá en Monterrey. Eh, Dios es amor. Sí, pues sí. Dios es amor. Y, y, y esto es Dios. Dios es amor. Dios es amor, así es. Pero yo no lo entendí. Y me recuerdo cuando acompañaba yo a Chuy. Chuy, Chuy Cavaz, que, pero no, no era pariente mío pero se, se, pegaba. se pegaba igual que yo él me hacía los trabajos de imprenta y pues no entendí y me recuerdo de un hermanito de aquel entonces que me decía, sigue viniendo Rafael, mira si no te haces hermano te haces primo hombre <risa> él era una persona invidente y después uh -huh. resultó que se hizo pastor de, de, de una de las eh, células que se hicieron ahí de la iglesia y fo, formaron ahí una congregación. Pero yo no entendía, no entendía. Como tanta gente hay que escucha, ve, pero no entiende. No entiende. No entiende. Miren, de los más 800 videos que tenemos video pu pu puestos en YouTube, mm. ¿cuántos habrán entendido el mensaje que hemos puesto ahí? Todos los videos que hemos puesto aquí en, en esta plataforma, ¿cuántos han entendido el mensaje? Yo creo que muy pocos. Yo creo que muy pocos, mi amado todos los años que, que estuvimos con la radio, allá donde vivíamos, en la frontera, muy pocos lo entendieron. Uh -huh. Por eso cuando entramos en contacto con, eh, con Carlos Chuck, que me escuchaba a una gran distancia. Uh -huh. Era de frontera a frontera, por así decirlo. Pues sí. Me dio mucho gusto saber de él, claro. porque en aquel entonces él era un jovencito. Sí, porque te se reportaba y te escribía y, y pues a, había esa comunicación. Entonces cuando se dio cuenta, este, o sea, bueno, nosotros encontrándonos una tarjetita que te mandó él. Una postal, sí. Una postal de allá de, de Cozumel y le digo, mira, mira lo que tenemos aquí. Pero no había teléfono, en, en ese entonces no tenía. Pero te, lograste comunicarte con pero, él Sí, por las plataformas que existen ahora Sí y, y qué interesante es eso Porque volvemos a revivir Esa experiencia De, de, aquellos, tiempos, de aquellos tiempos Qué precioso, ¿no? Quemado. Qué precioso Han pasado muchos años Pero bendito sea el Señor Porque él hasta aquí Ha sido con nosotros Amén, así es Y yo quiero que tú le entregues tu vida, Señor Así es. Yo quiero que tú le entregas tu vida, Señor. Dile, Señor. Dile así. Aquí estoy, Señor. Amén. Yo también le quiero entregar mi vida. Díselo. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Gloria al Señor. Pero yo te entrego mi vida, Señor. Cambia mi mente, cambia mi corazón, cambia mis actitudes. Aleluya. Ya es de mí. Una persona útil en tu obra. Una nueva criatura, sí, aleluya. Permite que yo también pueda ser un vocero, una vocera sí, sí. de tu palabra, Señor. Y que así como yo, mi familia, también venga el conocimiento de tu palabra, Señor. Y que nosotros como familia sí, también. Señor, así es. Para su honra, para su gloria y para su alabanza, Señor. Santo eres, recíbame como tu hijo, claro, recibame sí. como su hija porque yo le acepto sí. hoy en este momento, santo, santo eres que va de los ejércitos y sigue, sigue, ¿Sigue gracias, en comunión con Dios, gracias, sigue en comunión con Dios no es la, la mucha palabra que digas, sino con la mucha sinceridad con que lo hagas. Sí, amén, así es, aleluya. No es la mucha palabra, entiendo, no, no tienes que orar horas y horas y horas. En un segundo Dios te, te, te entiende claro, Y mí, te bendice Yo te responderé Te enseñaré cosas grandes y difíciles A veces queremos que las oraciones sean muy largas Y, y que te pongan la mano encima No se requiere nada de eso Así es Basta con que tengas la fe Y creas en el Dios altísimo. Amén, así es, gloria a su nombre ¿Por qué? Porque el Dios que hace los milagros Sigue vivo y activo Amén, así es Jesús cuando tuvo un milagros algunos ni los tocó Simplemente le dijo Como creíste te sea hecho Como wow. creíste te sea hecho Amén, así es O como aquella mujer que, que, que tenía flujo de sangre y Que ya tenía mucho tiempo de estar enferma y ella dijo Si yo solamente toco el borde de su vestidura Yo soy sensible Estaba segura que ella y, y ya iba a sanar Como así fue Y así fue Mi amado, mi amada Así es la condición del Señor Para con nosotros Así es. No aleluya. son las muchas palabras, sino la mucha fe que tú puedes tener amén. en el Dios vivo y en el Dios todopoderoso. Amén, amén, así es. Vamos a orar. Aleluya. Para ya dejar el tiempo. Sí. Ya son 43 sí, de tres minutos ya. y diciendo nada más. Oh, Santo, padre Santo le adoramos gracias, le bendecimos, honramos y glorificamos en sí, Santo nombre Señor, señor. como no darle gracias hecho, padre, padre misericordia Padre glorificado sea su nombre por padre. este mensaje que usted nos da Señor a través de su palabra clama, mami, yo te la cual hemos querido gran... compartir Señor con todo sí, su sí, y corazón que no, de que la gente venga a sus pies sí, señor, señor y que un día le acepten y le reciban así como lo hicimos nosotros sí, mi Cristo, y que usted los use, para el engrandecimiento Señora, de su obra aquí en la tierra, Santo, Señor. Que para que seamos muchos, por los que, que usted venga un día. Santo Señor a en y que estemos ahí en su presencia, Señor, allá en las naciones sí, el Señor. Padre en el nombre en de Jesús, Quite ah, toda sí. dolencia, quite toda enfermedad. Sí, Señor. Quite todo Su todo, el, todo aquello, Señor, el que estorba en la comunión de del hombre con usted Sí, Señor. Sí, señor. Quite no, todo aquello que estorba. Todo virus, toda cosa inmunda que está. Y declaramos de este la victoria, sí, de declaramos mundo, la bendición. Atado y, fuera y nos de declaramos, de Señor, victoriosos. Sí, Señor. En la paz. que es en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por y Padre, su gracias amor, su por darnos tu Hijo en rescate de nosotros. Gracias por su grande amor, Señor. Le amamos, Señor. Gracias, Padre. Sí, le, amamos, señor. Señor. le amamos, Señor. Le amamos, Padre. Le amamos con el corazón, Padre Y Padre Santo. Santo, gracias por bendecirnos. Y gracias por sí, bendecir señor. a esta mi amada. Gracias por bendecir gracias, a esta mi amada, Señor. Gracias, Padre. Gracias por Bendiga, bendecirnos. Bendiga, Señor, a todos porque que, Dios te bendice a ti los que también que van de viaje, Señor. Guárdales y cuídeles de oh, los sí, apelitos, padre, Señor. En el Padre, nombre sea con ellos en todo su caminar, Padre. En, el nombre de Jesús. en su salida y su entrada, Padre. Sea con ellos. Así o es. Sí. Y cuídeles, Padre, en el nombre poderoso de su Hijo amado Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. Pues ya tenemos 45 minutos, mis amados. No pensé que iba a ser tan largo, pero eh, bueno. Bendito sea el Señor. Es que aunque no quieras, pues para dar un, un, una explicación y un buen mensaje, se necesita un poquito de tiempo, Así y paciencia <risa> <risa> y paciencia para los, los que nos están viendo y gracias. escuchando, gracias por, por su tiempo que, que han dado porque es, es palabra del Señor y, y es esa comunicación que debe, debemos de tener con Él a través de, de, de su palabra qué es lo que nos está hablando, qué nos está diciendo y a través de, de la oración Así de que, Así gracias, el Bendiciones. Señor los bendiga grandemente y, y gracias por Y de a mano vamos a agradecerles el que compartan este video. Así, gracias. Y que el Señor les multiplique por compartir. Así es. Bendiciones. Dios les bendiga. Amén, Dios les bendiga a todos.